Finalmente participaron varias personas, creo que eran como 35, voy a dejar el número acá porque realmente no tengo los datos y el punteo que tenía con los motivos de cada video <ríe> se me quedó en la casa así que voy a contarles lo que recuerdo de todos En tercer lugar teníamos a Rafael López de Guatemala Él a grandes rasgos lo que quería hacer era mejorar el material que hacía para compartir el material de mountain bike en su municipio y tratar de llegar a más personas para que más personas se sumaran al mountain bike porque en el lugar donde él estaba, me contaba que no había muchos riders, así que en vez de explicarle yo, voy a dejar el video de él para que lo puedan ver. Hola Germán, te saluda Rafael López desde Guatemala. Quiero decirte que admiro tu trabajo en YouTube y que soy uno de tus más grandes fans. También quiero contarte las razones por las cuales yo quisiera ganarme ese estabilizador de cama Comenzaré mencionando la poca cantidad de riders que hay en mi municipio. Esto me ha motivado a traer y producir videos sobre este tan maravilloso deporte para que así los jóvenes que están interesados en esta disciplina se animen a poder unirse a esta pequeña comunidad de riders. Bueno, por mi parte, mis primeros contactos con este deporte fueron en las redes sociales y en YouTube, entonces pienso utilizar este estabilizador para grabar videos de mejor calidad y así difundirlos para generar ese ánimo en los jóvenes y poco a poco hacer más grande la comunidad. Y bueno, sin más que decirte, un saludo desde Guatemala y nos vemos en el cerro. En segundo lugar están los chicos de Octabike Los chicos tienen una página web en donde tienen como foco principal tratar de tirar para arriba el mountain bike en la localidad donde ellos están para esto hacen entrevistas, eh, cubren carreras, estaban integrando el BMX y el Urban y lo que querían ellos era mejorar la calidad de sus videos para poder tener mejor contenido y seguir tirando para arriba el deporte porque hasta ahora su, su, su página web y lo que ellos están haciendo ha tenido muy buena aceptación. De pasada les voy a dejar la página web por aquí de los chicos de Octavike para que puedan revisar lo que ellos están haciendo. Sin más preámbulos les dejo su video. Estamos aquí con Daniel, Marcelo, somos del grupo Octavike Magazine ¿Con qué fin para concursar por el tema del ¿Qué hace Octavight para el MTB? Es una agrupación que se ocupa de pacificar todo lo que es MTB. ¿Y cómo? ¿A través de qué? Tenemos secciones dentro de nuestra página Octavight Magazine. Estamos apoyando a través de reportajes. También se está abarcando lo que son las carreras, son las salidas cicloturistas también estamos dando. Se está abriendo la puerta a lo que es el mundo Urban, el BMX, todo lo que tiene que ver con ese sentido para que vayan viendo los eventos que se están dando en la zona. Pero qué es lo fuerte, el tema de los audiovisuales. ¿Qué lograríamos con una estabilización mejorada? La calidad sobre todo. La agrupación Octavay consta de 12 personas integrantes, como una familia realmente, que lleva más de 6 años aproximadamente la paz. y cada vez estamos creciendo. Eso quiere decir que estamos dando de alguna forma para arriba del mountain, y a la gente le está gustando eso. Así es. Un saludo a Octavay, para que sigan haciendo Bien. lo que están haciendo. Y nos vemos en el cerro. Ese helicóptero no ha parado de jugar por ahí arriba En primer lugar tenemos a Edgardo de la Sota Edgardo está haciendo muchas cosas desde Yayay con el mountain bike Tiene un club que se llama Mountain Bike Sima Lo que él quiere intentar con este gimbal es mejorar su contenido En el cual él está enseñando mecánica básica Consejos para cuidar la bicicleta Está fomentando el deporte Está trabajando con carabineros eh, Para fomentar el uso de casco Casco y luces y está con una campaña que se llama Pedalea Seguro. Eh, básicamente está haciendo muchos proyectos. El club de Edgardo con los que lo apoyan se llama Mountain Bike Sima. Voy a dejar el link acá para que también puedan revisar lo que él está haciendo. Y me dejo hablar, así que veamos el video de Edgardo. Estas son las razones por las que queremos ganar el Gimbal. Aquí van. que no me gustó Edgardo es que los motivos los pusiste escritos la mayoría pero yo no no aclaré ese punto de que ojalá fuese un audio encima del video así que para la próxima se puede mejorar eso de todas maneras en tus videos intenta hacerlo aquí hay un punto que yo quiero aclarar que es que yo conozco a Edgardo personalmente algunos lo saben porque junto con él hicimos el pump track público en el al lado de las canchas del municipio de yai si bien lo conozco, somos amigos y hablamos eh, frecuentemente. Cuando él me envió el video para, para participar en el concurso, aparte de darme risa porque no me había dicho nada, no conversamos del tema, de hecho hemos hablado pero no hemos conversado del tema. Él no está de ninguna manera elegido porque yo lo conozca o porque he tenido contacto con él. Eh, también me he visto con los chicos de OctaBike y me encantaría conocer a Rafael López de allá de Guatemala porque lo que está haciendo el encuentro es notable. Y quería dejar esto en claro porque a mí personalmente con La Valentina nos pasó de que por ser de alguna manera amigos de quienes estaban organizando un concurso para ganarse un premio a mí y a La Valentina nos dejaron fuera a ganar el premio, siendo que por temas técnicos habíamos ganado en el momento en que me lo explicaron inventaron otra regla, así que nos dijeron que que La Valentina había salido segundo lugar, siendo que su video lo había editado ella habíamos hecho todo correctamente y nos dio mucha pena de que Finalmente por un tema de tratar de quedar bien, no se recompensa a la persona que realmente le puso harto esfuerzo a, a participar. Así que eso no va a pasar con este canal, les cuento sinceramente que sí, conozco a Edgardo, sí, él ganó. Y no, no me gusta nada el tratar de, de quedar bien con todos, simplemente voy a poner a quien yo crea que se ganó el Gimbal de manera honesta y a base de su esfuerzo y su tiempo y su motivación. Así que Edgardo, te contacto ahora después de subir este video para que le pongan más ganas a lo que está haciendo porque está notable, y compadre, un abrazo gigante, gracias a todos los chicos que participaron, eh, sus videos estaban tremendos, y nos vemos en un próximo concurso. Antes de terminar este video les quería contar que hablé con los chicos de Tecno Shop y tenemos premio para el segundo y tercer lugar. El tercer lugar se lleva un lente ojo de pez para smartphone, así que Rafa va a poder sacarle más provecho a tu celular. Y para el segundo lugar tenemos un power bank de 20.000 mAh para que los chicos de OctaBike puedan tener más autonomía en terreno. Además me mandaron un código de descuento que lo voy a dejar en la descripción. Ese código no tiene nada que ver conmigo, es simplemente para que los chicos de TecnoShop eh, puedan financiar un poco estos regalos que nos están dando. Así que les mando un, un abrazo gigante a, lo, a Gonzalo y a los chiquillos de Shop Los felicito a todos por los videos que hicieron, realmente pusieron muchísima motivación. Se notó mucho esfuerzo, se notó dedicación, así que cabros, sigan con eso. Ojalá les haya gustado el video porque elegir a los ganadores fue realmente difícil, ahora me tengo que contactar con ellos, así que... ¡Uf! Eso es todo. Nos vemos en el cerro.